Atención a nuestros jugadores de Humacao. Anoche hubo un ganador en To Go Store número 41 en ese municipio. Se llevaron un premio secundario de Powerball con Double Play por 100 mil dólares. Repito, fue en el To Go Store número 41 en Humacao. Muchas felicidades. al mañana miércoles el Powerball tiene un gran premio de 100 millones de dólares, la Lotto Cash tiene un premio de 650 mil dólares y si te llevas el premio te lo entregan en un solo pago al igual que la doble revancha que cuenta con 360 mil dólares y si ya tienes el app de lotería electrónica debes actualizarlo para que puedas participar en sorteos y promociones, crear tu cuenta es bien fácil, ¿qué esperas?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 y es el 6, repito el 6. Segundo número. Es el 2, repito el 2. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 6-2, el 62. Y, y pasamos a Pega 3. Mucha suerte mi gente. Veamos cuáles son los números del Pega 3. Primer número es el 5, repito el 5. Segundo número es el 0, repito el 0. Y tercer número es el 8, repito el 8. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 508, el 508. Y concluimos con Pega 4. Busque su boleto, sí, jugó pega 4. Mucha suerte. Primer número es el 0. Repito, el 0. Segundo número es el 1. Repito, el 1. Tercer número es el 3. Repito, el 3. Y cuarto número es el 8. Repito, el 8.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 de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360, Gobernador Daultimatum Aluma, advierte que no contarán con su apoyo hasta que no vea cambios en la ejecución. Asciende a 79 el número de casos de viruela símica en la isla. Departamento de Salud anuncia varios eventos de vacunación y una línea de orientación. Mientras, expertos en conducta humana urgen concienciar sobre el suicidio. Advierten, es la tercera causa de muerte violenta en la isla. Y todo listo para el regreso al teatro de Jojo Moik y Mr. Blue. Los detalles en minutos. Puerto Rico anunció su equipo para la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, ante las constantes fallas en el sistema energético de la isla, el gobernador Pedro pelvis se advirtió hoy al consorcio Luma Energy que no apoyará más a la empresa al menos, hasta no ver cambios inmediatos en el plan de ejecución y debido mantenimiento de la línea del sistema de energía. Anticipó que de lo contrario habrá consecuencias. Félix Alemán con el informe.